Yo me llamo Sonia, tengo 36 años, dos hijos, uno de 13 y otra de 7. Estoy viviendo en un piso de Ocupa y solamente pido que, que me ayuden a, a tener los recursos que necesita todo ser humano, como es la luz, gas y agua, y que ya llevo dos meses y medio así y esto va muy lento. He trabajado de todo, soldando, limpiando, de frutera, de todo lo que me iba saliendo. No se puede elegir, pero a raíz de la crisis. Y a través de una conocida, pues me dijeron que si pagaba 300 euros, me daban las llaves de un piso. Eh, cuando entré estaba todo sucio pero inimaginable la suciedad que había la cocina mucha grasa yo lo que he hecho ha sido ir limpiándolo para poder decir que es una vivienda la recojo por la tarde subimos a casa de mi madre merienda después cenamos después subimos a casa le leo un cuento rápido, porque ya ahora oscurece muy rápido. Y a las siete y media, con las velitas, todas encendidas, con las velas nos vamos a la cama. Y después, por la mañana levantarnos, vamos a casa de mi madre, y allí los aseo, les doy el desayuno y los llevo al colegio. Es que no te puedes derrumbar teniendo hijos. Yo cuando tengo que llorar me voy a una habitación a llorar, que no me vean. Y luego salgo y... riéndome. ¿O qué te pasa más? Que, me... que estoy malita, me duele la cabeza. Pero siempre, sobre todo adornarles todo, la situación y hacerles tener una infancia, que es lo que tienen que tener ellos. Reír, ahora tienen que reír, jugar, estudiar, pero no pueden pensar en... Ya pensarán cuando sean mayores. Bueno, espero que no tengan que pasar por esto que por algo intentamos, ¿no?, pero... ...cuando estalló la burbuja inmobiliaria... ...pues al, sobre todo los, las primeras familias afectadas... ...eran de, por cas, eh, casos de hipoteca... ...luego esas familias cuando fueron desahuciadas... ...pues accedieron al mercado de alquiler... ...pero como su situación económica tampoco mejoró... ...pues tampoco podían hacer frente... ...y también se vieron eh, en un desahucio de alquiler... ...y ahora muchas de ellas pues después de, de perder la vivienda de alquiler... ...pues no les queda otra que ocupar viviendas de forma irregular... ...te encuentras eh, familias... Eh, autóctonas, familias de fuera, eh, familias eh, que de clase trabajadora, familias que están trabajando pero que el salario no les llega para poder pagar un alquiler, ¿no? que son lo, los nuevos pobres. Eh, las familias monoparentales, ¿no? el 94% de ellas están encabezadas por una mujer, por ejemplo aquí en Barcelona el 94% de ellas, el 94% están encabezadas por una mujer ¿no? y de ese 94% la mitad están en una situación de riesgo de pobreza, ¿no? o de pobreza, ¿no?, entonces estamos hablando que afecta la feminización de la pobreza, que se llama, ¿no?, realmente es así, ¿no? Claro, al ser los propietarios una entidad financiera, ¿qué ocurre?, que nosotros no tenemos como servicios sociales, eh, no tenemos potestad para, para entrar en una vivienda... ...que no nos autoriza el propietario y hacer una reparación... ...por ejemplo, de una instalación eléctrica... ...que está en mal estado, que puede provocar un incendio... ¿no? O, ...o las humedades, las paredes... ...que a lo mejor hay niños que tienen bronquitis... ...y tienen problemas respiratorios... ...tampoco no podemos entrar porque aparte estaríamos... Eh, ...está como en un margen a, a legal, ¿no?... ...es decir, o sea, no, hay, no tienes la cobertura legal de, de, de decir... ...porque claro, el propietario te puede decir que... ...y entonces con lo de la pobreza energética... ...pues lo que ocurre es que como... El, las familias viven en régimen de ocupación, claro, no tien, no pueden a, dar de alta los suministros, ¿vale? porque no tienen un contrato de alquiler ni nada que les, les vincule legalmente con esa vivienda, entonces no les queda otra que conectarse de forma irregular, ¿no? ya sea la luz, ya sea el gas en algún caso, aunque eso es muy peligroso, y el agua también sobre todo, ¿no? entonces se conectan de forma irregular y, y bueno, ya así están Estas personas que se han visto obligadas a ocupar una habitatge han pasado por un primer momento de falta de seguridad a la és Es decir, tienen problemas para hacer frente a eh, los costos de la que según a nivel internacional, es defineix como que los costos de la vivienda suponen más de un 30% de los ingresos de las yars. Para el acceso al agua eh, sabemos que el acceso al agua a nivel doméstico, tanto para el agua de consumo como a el agua ha estado en las fitas de la salud pública, para ha reducido considerablemente, la, sobre todo las malalties y la mortalidad por causas infecciosas. Llavors el que sabem és que la manca d'accés a aigua eh, es relaciona amb major prevalència d'enfermetats, sobretot eh, infeccioses, eh, respiratòries i de la pell, para dos explicaciones, para una banda para que haya una menor eh, higiene relacionada, tan personal como de la llar relacionada a una racionalización que se hace de, de la agua disponible, para una otra banda malalties gastrointestinals, sobre todo para la reutilización de, de la agua, la desigualdad de la seva situació respecte a la situació de les persones de, del seu voltant, Tot això genera un estrés psicológico y provoca alteraciones en el sistema inmunológico y neuroendocrí que producen afecta bueno, sobre la mala salud mental, como hem comentat y otras afectan sobre la salud física, eh, como la mayor pressió arterial, o una mala salud percebuda o otro tipus de trastornos crónicos. El que fa les persones usuàries de càrits, més de dos terceres parts tenien mala salut mental, o en el cas de les persones de la plataforma afectats per la hipoteca, al casi la totalitat, el 90% de les persones tenien mala salut mental segons aquesta escala que fem servir nosaltres a bueno, que están hacen servir científicos. Si tú estás con ansiedad, estás con depresión, con insomnio, pues entras en esa dinámica de no salir de casa, de encerrarte en ti mismo, ¿vale? Y, no, y tampoco participar en la sociedad, incluso a veces ni siquiera pedir, pedir ayuda, ¿no? Entonces la gente se, se excluye también de la, de la sociedad, pero porque está en esa dinámica de... De, ...de vivir una situación de pobreza... ...y porque aparte también se eh, siente muchas veces vergüenza... ...por eso creemos que una tarifa social para los suministros... ...más una renta garantizada de ciudadanía... ¿no? ...una renta básica... ...son medidas que pueden prevenir todo, todo el tema de la, de la pobreza energética... ...y por otra parte... Eh, ...el tema de que desde la Generalitat se lidere... El, el, ...el hacer un acuerdo con las suministradoras... ...porque hasta ahora lo hacen los ayuntamientos... ...y cada ayuntamiento lo hace a su manera y es diferente, como aquí en Barcelona o fuera de Barcelona, hay mucha diferencia entre los municipios que son de, del área del área metropolitana de Barcelona o los municipios de más de 20.000 habitantes, pero los pequeños también, claro, hay unos municipios que no tienen tanto margen de maniobra, no entonces la Generalitat tendría que liderar el que hubiera un acuerdo para que se, se trabajara este tema de forma homogénea en toda Cataluña y que no en cada y que no en cada localidad se trabaje de forma distinta. El derecho al agua y al está reconegut a nivel internacional, ¿no? A nivel de Naciones Unidas, la Asamblea General 2010 eh uh, ho va aprovar, también a aprovar també a nivell europeu, hi una iniciativa ciudadana europea que també reconeix el dret a l'aigua i al sanejament i que no només això, sinó que a més parla de que la gestió hauria de ser pública, ¿no? para per garantir un accés universal. El problema és es que a estat espanyol aquesta garantia no no existeix, no? Uh, sí que és veritat que a Catalunya, arrel de la presión ciudadana que hem fet i la iniciativa legislativa popular que que vam impulsar i que de fet es va aprovar per unanimitat a, al Parlamento de Cataluña, tenim la ley 24 2015 que sí que dona esta garantía y no? establece que toda persona que es troba en una situación de vulnerabilidad ha de tener acceso a agua. El problema es que administració no està desplegant, eh, aquesta llei, la administración no está desplegando esta ley, la ley 24 2015, y ahora matéis a muchas familias que es troben en esta situación. Se es aprobar por unanimidad, pero los convenios, un año y medio después, no los ha ninguno. Y al final está funcionando donde hay un municipio que trae diners de serveis socials normalmente, per paga facturas a empresas como com Akbar. Y eso, any de després no te excusa y me quan cuando se per unanimitat i unanimidad y tú tomas FED bandera. Al final, hay una cumplicidad entre la Administración y estas grandes compañías y son todos dos responsables de la violación de derechos humanos que ya a diario y a vegades El que més frustra es ver ahora cómo la Administración que esta persona de estas grandes compañías y no está utilizando el poder que te perfefrona a aquests grandes lobbies. Como las energéticas, las empresas de agua. Cuando estás solas, diferente, ya no? las pos y que pues no sabes y tampoco fas ve. Y cuando estás organizada, es más fácil autogestionar el tema del suministro. Al final, se acaba punchando la llum acaba punchando la agua, porque o a o o ninguna la dona. Exacto, y fet em, em recuerda el caso una mica de, de vam fer una amiga de Alaster, que también estaba en esta situación, estaba en una habitatge recuperada, no tenía acceso al agua. Vamos a una campaña durante una semana, vamos a acampar a la plaza de del Ayuntamiento de Albandrey y finalmente vamos a conseguir que en aquella es posés un contador. El problema és que les solucions es que las soluciones se donen cas per por que de fet es eso lo que vol la compañía. Nosotros lo que exigimos es que se uns unos protocolos regularizados todas estas familias y que no caso per caso, porque no donem ni facilidades a las trabajadoras sociales ni estem donant respuesta a un problema eh, como aquel porque la realidad es que sin agua no se puede vivir bueno todo lo que el, queda muchísimo en cara para conquerir en cuestión de dret la vivienda digna yo creo que a del que menys he es del que ya me aconseguit a conseguir. Ya me ser conscientes de que pueden cambiar las cosas, de que sí, que sí, sí se puede, ¿no? No, no es un sí se puede banal. Nos decían que no nos podía aturar desde una mens y hemos maturado miles de desde en mens en Ens Nos decían que no nos podíamos llevar a las familias del Deuta y de manera colectiva, lluitant hem aconseguit hemos conseguido que miles de familias tengan una segunda oportunidad. Que no podían cambiar las J's y, y, ¿no? y vamos a impulsar Juntas, la PA, la, la, la Alianza contra la Opresión Energética y el Observatorio y el Desc, una ley que es la ley más garantista de toda Europa en materia de emergencia habitacional. Entonces, sabemos de sobres que sí que es pot y que nos queda encara fer una empenta més pero que sí que es pot. Y vosotros en dos años he hecho muchísimo Claro, no sé, es, es, es verdad. ¿no? Ya en... tenim desenas de casos que hemos conseguido solucionar ocupan las oficinas de Akbar, de Endesa, de Gas Natural, con gente que ens ha llegado eh, destrossada y que después eh, los no amb un para que realmente han conseguido tener algo tan básico como es a agua a casa, ¿no? Al final eh, las soluciones sí son son fáciles y es un, un, una cuestión de, de voluntad política. Si ho hem hecho nosaltres desde el carrer, ahora que tengan las reinas, al hem donat también una ley, o si sigui, todo lo que hemos reclamado desde el carrer durante tot aquest temps, ahora ho hemos puesto en una ley, ya ja no hay capa excusa. Es només una cuestión de, de voluntad. Me hice con garrafas de agua y cada día, pues con dos carros, iba a buscar agua a una fuente que teníamos aquí cercana. El ayuntamiento, cuando se enteró de que nos surtíamos los, las personas que no teníamos agua de ahí, tomó la medida de cortarnos el suministro. El día a día de vivir sin agua es muy malo. Muy malo desde que te levantas ya por la mañana. Eh, cada persona tiene una costumbre distinta. Hay gente que se ducha por la noche, hay gente que se ducha por la mañana... El hecho de ir a hacer tus necesidades fisiológicas y un día no tienes agua y tengas que salir corriendo para ir a buscarla, porque lo que menos te gusta es ver en el inodoro lo que has depositado, suena mal, pero es una realidad. Y eso te hace que personalmente te vayas mermando como persona y te hace sentirte mal. Lavar la ropa, otro suplicio porque siempre tienes que depender de otras personas para que te hagan la lavadora. Yo personalmente no, porque yo cogía y el día que tocaba lavadora, ese día todas las garrafas eran para hacer la, la, la colada de ese día. Entonces llegaba reventada y no podía hacer un segundo viaje. Pues era ir teniendo que dar prioridad a la higiene de la casa. Eh, también he llegado a coger en la piel mal, porque no es lo mismo lavarte con 10 litros que poderte uh, duchar correctamente y quitarte los restos de jabón. Eso es el día a día, que el primer día no lo ves, pero vas viendo a lo largo del tiempo que te está provocando que tu salud se vea empeorada, y no lo parece en primera instancia, pero a lo largo del tiempo sí. Entonces sufres tanto psicológicamente como físicamente. Yo me he visto collada, collada, collada, mientras yo le pedía al ayuntamiento mediante instancias que, por favor, me, me pusieran el suministro, porque yo quería tener suministro y pagar como cualquier ciudadano, porque ahí está la, la dignidad de las personas, que lo que tienes, lo pagas. O será mi educación, o será mi forma de pensar, pero a mí me dignifica muchísimo más ahora mismo, como tengo mi contador, que no antes. Yo también lo pasé mal con, con mi hija Abril, porque a mi hija Abril eh, le costó mucho entender por qué tenía que ir a buscar agua a la fuente cuando el resto de las personas tenían agua en su casa. Entonces ella no entendía que nosotros estuviéramos privados de ese suministro. Entonces mi hija lo que buscaba es que no la viera nadie coger agua en la fuente. Sentía vergüenza. Para una madre es malísimo, porque incluso yo la he, visto, la he oído llorar en su cuarto, después de haber venido a buscar el agua. Entonces, eso no le gusta a nadie. Mi lucha era esa, el que podía, que era el ayuntamiento, pedírselo, pedírselo y pedírselo. Eh, sola no me hicieron caso. Entonces, por pues eso vuelvo a decir que gracias a, a APE, pues se eh, convocó una acción para recordarle al ayuntamiento que era obligación de ellos e informar al resto de la ciudadanía para mí, el primer día que salió el agua por el grifo que tiré de la cadena, lloré. Lloré de emoción ¿por qué? porque era una cosa que psicológicamente me estaba haciendo mucho daño. Entonces, a mí, personalmente, mmm, el hacer que seamos historia es que el día de mañana, los que lean lo que hoy ha pasado, sepan que luchando se consiguen las cosas.